A ver, qué bonito. Ay, hey, Zoe, no, no a ti os que bailaron los superes. El caparí de ve, dice que está bailando acalambrando. ¿Qué le pasaría a acalambrando? Ya me a bailar esto esto vean los dancistas los dancistas como están vean date la vuelta Que bonito, que bonito. Es Sarina vean vea. Los que le quieren a la virgencita de aquí, que bonito. Me hizo acompañando, vea. Mira, vean cuánto chocos tuvieron, niña. Que bonito, tú si no puedes ver esa Como siempre, vea. Que bonito. ¡Bolívar, de hey, hey, hey. marcando el pasito, marcando el pasito! ¡Sacando el pañuelo, a sacando el pañuelo! ¡Algo suavecito, nada ¿no? más! ¡Para que ¡No se canse, no se canse! Hey. Estamos quedando sin ¡Ay, señor maestro! ¡Ay! hey ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! arriba ¡Ay! ¡Ay! algo más bonito para que baile vea Ahí está ¡Sí! que me dicen los compañeros cómo han sabido bailar, vea? cómo han sabido contar, Pepito está calambrado tanto bailar, está llorando, vea, vean, vean, hey. Come on, Nico! Come on, Nico! Come manito, El arco puede decir que vea como que está bien, que está bien, que está eh? bien, que está qué que es qué bien, que que está que que que que que falta de, tomate, yo de Respecto, que tomar, no hay que tomar. Eso me viene sin hacer. No cierto. Eso. Ahora si no lo haces. Date la vueltita, date la vueltita. se de polvo del pinche, vea. Ahora si ¿sí no lo haces, polvo del pinche. <weave> ¡Gracias! Oh. para dormir necesitamos ¡A dormir ¡A ¡A Me, neces me necesita por aquí una tarifa, por favor, para García el gargato necesita necesitan de ser los